Ese es el esplenio, mírenlo, este ah, es el esplenio. Y ¿se, esplenio? se acuerdan que debajo del esplenio habían tres músculos que no debíamos dejarlo romper. Miren que están acá, aquí está, este que está acá, el más fuerte que está hacia arriba, cójalo, ese es el complejo semiespinal de la cabeza, este Muy que bien. está acá. Complejo semiespinal de la cabeza. El doctor Muñetón les hace las, las tutorías, entonces tienen que solicitar la tutoría y él viene y les muestra como él es el de planta y él tiene un horario para hacer tutorías, entonces si usted quiere que le repasen entre semana, como uno es de cátedra o sobre esta miércoles y jueves, le dicen ay doctor, podemos el lunes y el hombre a él le pasa por eso entonces viene acá, y acá están estos dos, mírenlo este se llama Larguísimo del Atlas la se llama larguísimo, larguísimo de la, de la cabeza, cabeza. cabeza pero mire cómo lo cortaron de mal porque se iba hasta allá hasta la apófisis yugular del occipital ¿se acuerda? la paracondilio, para paramastoide por enésima vez el 55 que también está acá y que también está por acá el 55 larguísimo, no, larguísimo de la de cabeza, cabeza. el 58 este, este Esplenario. complejo espinal de la cabeza y aquí debajo vamos a mostrar otro, levántelo y vamos a ver el ligamento de la nuca. Por favor, súbanse a las mesas, súbanse a la O en acá, donde estoy yo y ya lo muestro. Voy a clavarle el 59 a la porción laminar del ligamento de la nuca. ¿Se acuerda que eso lo llaman rila? Sí. Que va de la cruz al la, a la axis, a la tercera, a la cuarta. Y esta es la porción funicular o cuerda nucal. Entonces ambos son el ligamento de la nuca, 59 y 60. 59 es lo que llaman porción laminar del ligamento de la nuca, que es más amarillenta porque tiene mayor cantidad de tejido elástico. Cuando usted vea que un tejido es más blanquecino, ¿sí, es porque tiene mayor cantidad de tejido fibroso, es fuerte. Por ejemplo, entre las apófisis espinosas de las torácicas hay un ligamento que se llama interespinoso y es blanco. Le da cohesión a las vértebras consecutivas y el blanco nos dice que es más fibroso, no es elástico. Y este que estamos viendo, la porción laminar del ligamento de la nuca, que vulgarmente nuestras mamás llamaban rila, es ese que está marcado acá con el 59. Y el 60 va de la protuberancia occipital externa acá hasta la cruz. Y se llama porción funicular del ligamento de la nuca, que los españoles lo citan como cuerda nucal. Entonces me toca valer los dos nombres. ¿Listos? ¿Vamos para acá ahora? ¿Eh?